Sí, ya llegó el mejor producto del año y el día de hoy vamos a revisar estos dos cases a ver cómo nos trata la suerte. Así es que, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera, a ver si es la de la suerte y después nos vamos a ir con las otras súper rápido. Entonces, vamos a ver y nos vamos a ir rápidamente a lo foleado. y ya empezamos con las raras Ghost Mourner muy bien lower Swallow y Venture Disruption Disorder es la primera ultra Ok, muy bien, el, este, el Dios del Cielo Revivido es nuestra segunda Ultra. Y bueno, empezamos con el Dramaturgo de Despia. De Vamos muy rápido. Aquí está nuestra primera Super Magical Cylinders. Radiant, no sé qué. Frondrízan tocan Y Dark Honest. Muy bien. Esta la buscamos cuando salió, pero no tuvimos la fortuna de que nos saliera. Y perfecto. Rediffusion. Listo. Empezamos con Utopia Ray. Después Virtual World shang Binary Blader, Synchro Overtake, muy bien. Esta también nos salió en Ultra en su momento. Dimension Shifter, muy bien. Esta es una muy buena carta en el formato actual. Y perfecto, Cross-Up Designator, muy bien. Y pues bueno, ya nos deshicimos de todas las cajitas, y ahora sí vamos a enfocarnos en los sobrecitos Entonces, sí, vamos a empezar. Para Metal Force Fusion. Es un Avalon Daphne. Una Ghost Ripper and Winter Cherries, muy bien muy bien un Dark Ruler no More, que también es una carta bastante buena sobre todo en este formato que te deja miles de negaciones Otto Shidamashi que la verdad de este arte está bien chistoso muy muy curioso y perfecto ya tenemos una obra Sí, listo vamos a empezar con parto Binary Blader nuevamente hoy of, of the el dragón armado de nivel 10. Otro Danger Disturbance Disorder. Y Greater Polymerization. Muy bien. Empezamos con eh, Virtual World. High Ritual Art. Eh, Virtual World. Otra vez. Eh, Threshold Borg. Apex Predation. Y Lightning Storm. Perfecto. Esta es, pues, de las mejores. Y, pues, es una carta muy útil. Vamos con el siguiente. Otro. desbeparto. Unleashed. Paleozoic. Dark Infant. dare. Perfecto. Despian Quartis. La verdad es que esta rareza le queda súper bien. Listo. Tractrix Colaria. Otra Ghost Ripper. Branded Bond Sexal Construction Y el dragón armado Thunder De nivel 7 Muy bien, vamos a empezar Pues de la barrera de hielo Goku Máquina Run Force, muy bien Otashi nuevamente Refuerzo de las armadas De las tropas armadas, muy bien, el arte me encanta Y perfecto, el primero Lord of Hell and Depression Muy bien, esta carta es buenísima Sourcement, otro finishing move, ruin reinforce, disturbance disorder, el dios revivido del cielo y despian coertis. Tauto, Lila, Latrid, muy bien. mari Tocan. con esto, muy bien. Y perfecto. Albert Jester of Despia. Listo, empezamos con parto Dogmática Blanca. Book Lunar Eclipse. Muy bien. Synchro Overtake Otro Dimension Shifter Y eh, Evil Twin Trouble Sony Vamos con los tres siguientes Este está saliendo bastante Ghost Reaper muy bien Radiant Sexual Construction DD Assault Carrier y otro coertis Synchro Transmission, Kissy Gokui, Lina, muy bien, Otushidamashi y otro Albert Jester of the Spian, muy bien, listo, vamos a empezar con el Juez de la Barrera de Hielo, Máquina Reinforce. Leila Treat, Refuerzo de las Armas, Tree Brigade, y Evil Twin. listo, vamos a ver Flame Trap Tricks, vesículo otro Goku, también sale bastante y perfecto The Breaking Ring God, que este es de las nuevas cartas y la verdad es que tiene un arte muy bueno vamos a seguir, Stardust Synchron y Roddy Rose Dragon, muy bien, listo Usartron, Libro del Eclipse Lunar otra Ghost Sister Revive God. Tukan y Greater Polimerización, muy bien. Listo, vamos a seguir, Verden Rose Flora, otro vesículo. Dan Danmari, Ad Ignister, Sprite's Blessing, otro Campo de los Danger y otro Lord of Heavenly Prison. muy bien. Vamos a seguir con los otros tres. Magic Key Sky Blaster. Ghost Winter Cherries. Este Gunkan Sushi. Este Pequeño Sushi que tiene 2000 de ataque. Breath of Acclamation. Varonic Guardian Sphinx. Muy bien. Y Red Diffusion. Bueno, también es una reimpresión bastante buena. Bueno, vamos a seguir. Radiant Power Resents. Dark Eye, Nightmare, Contrato con el Abismo y el mapa de los Flounderys. Y vamos a ver Stardust Illumination, otro Binary Blader, Sunabalon Daphne, Dark, Dark Ruler No More, <ríe> Otoshi Damashi y Dramaturgo de Despia. A seguir swallow suvenir cross Reed, heritage of light skipper y esta carta trap la... lila treat ice jet tremora assault carrier genesis y otro rudy rose dragon bueno vamos a empezar con flounderison snow binary blader otra trap tricks ddd Zero Maxwell Dragon Plank Y Rock Rose Dragon Muy bien Ya terminamos con este Team Y vamos a ver Magical Cylinders, Máquina Run Force Dimension Shifter Apex Predation Y perfecto a caballo Trap Tricks Vesículo, Ghost Sister, Erchant, DD Assault Carrier. Otro mapa de los Flounderies: Parametal Metal, False Fusion, Tremora, Masquerade, bastante bueno y una reimpresión muy necesaria. Dragón Armado nivel 10, Mimiking, Max Etherbock y Dramaturgo de Desfia. Vamos a seguir con Brandon in Red, Binary Blade, El Caballero Dogmática, Esfinge y Greater Prolimerización. Teatro de los Despia, Psych Ritual Art, Shang -Yu, Heavenly Sephir, Miradora, Dark Eye, Pesadilla, otro Lord of Heavenly Prison y pues parece que este fin ha sido del Lord of Heavenly Prision ya van bastantes que salen y también Dark Ruler No More perfecto, la Ghost Bell pues muy muy buena también es una de las cartas eh, de las Hand Traps pues que más se utilizan Blessing y la Torre de los Duelos que también es de las cartas pues nuevas bueno, vamos a continuar con otra vez Vesículo, Itnister la Charmer de la Luz Sexual Construction y Mugueta Fafnir pues vamos a empezar con Avalium, Libro del Eclipse Lunar Ghost Sister Earth Chain y Nibir también es un reprint, yo creo, muy necesario. Y perfecto, otro Lightning Storm. Muy bien, muy buena carta. Pues ya vamos a terminar, vamos a abrir el último. Y pues bueno, vamos a ver si cerramos con tercia de Lightning Storm. Y ya me adelanté, contrato con el mismo Esta también es de las cartas nuevas y que están asociadas a los dioses egipcios. Rock Rose Dragon. Uh, Lilatrid, S.J. Tremora. The Breaking Ring God, que es la segunda, me parece. Warrock Skyler. Y Link into the Brains. Que también es carta nueva. Vendor Treasure, Binary Blazer, Traptrix Claria, otro Nibiru, muy bien, el verdadero Dios Sol, y perfecto, Forbidden Droplet para el final de este primer case, muy bueno. Listo, pues vamos a empezar, vamos a abrir la primera aquí y después vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Parto con Kansushi ZS Soul Energy Max, también carta nueva de los dioses egipcios. Esta carta que la verdad es que esperemos que algún día vea juego competitivo y perfecto, pues empezando súper bien. Ash Blossom, listo, vamos a ver Ghost Mogna. Three, otro otro Rock, Gaia Armor Dragon Shell y nuevamente mapa de los Flounderies y bueno vamos a ver el último sobre de esta latita vamos a ver Stardust Trail y otro Rox Rose Dragon ya está todo listo para este siguiente case, entonces vamos a empezar otra vez de 3 en 3 a ver si completamos alguna tercia de las buenas después de la barrera de hielo florescence fluorescence empe, la pesadilla dark eye, contracto con el abismo oscuro y despienjo a Ertis. Listo, Pendulum Treasure, Zumbine, Kisikil Frost, The Ruler No More, Otto Shidamashi y nuevamente Aluber Jester of Despia. Proof of Prooflas, vamos a ver, Mask Great Blazing Dragon, Machina Rolling Force, Dragon armado, Danger, Campo de los Danger y Trouble Sonic. a seguir high critical art and swish maxwell Imit you y rediffusion nuevamente muy bien vamos a ver chronomaly Crono bimana danmary ignister contacto con el Abismo, plus and god y otro lord of heavenly Pre Entonces, por lo que veo se está, está saliendo bastante ese lord of heavenly Prison, stardust trail y otro Despian artis Y nuevamente Rediffusion Treasure, Force, Sprite Spread Charmer de Luz y perfecto, Crossout Designator. La última vez en un case nos salieron las tres Crossout, pero en esta ocasión la rareza pues es un poco más complicado ya que son secretas, pero pues bueno, la verdad es que está bastante bien. Listo, vamos a seguir, Crossbreed, Legatrip, Otoshi Damashi, Scrap Raptor y nuevamente esta carta nueva, Rainbow Bridge of... Bueno, vamos a empezar con el siguiente sobre, Dogmática Genesis, Stardust Synchron y otra Ogre, Snow Rabbit, muy bien. Bueno, vamos a seguir eh, con esta carta bastante molesta de los Landerys: Raptor Excularia, la Winter Cherries, después Sprite Blessing, otra Charmer de Luz y Greater Polymys. Black Sheep Usartron, Dogmática, Kissy Frost. Máquina Anglesper, Otra Dogmática Genesis Dramaturgo de Despian. Vamos a seguir High Ritual Art Soul Energy Max Abyss Keeper Y perfecto Esta la estábamos buscando Majestic Mirage Otros cilindros mágicos Máquina Run Force Stardust Trail Nuevamente Nibiru Muy bien y Albion que pues bueno, es una de las mejores cartas de la estrategia Branded y que ahora pues tiene un upgrade bastante bueno. Bunkan Judge, paleozoic Dark Infant, ya nos spoileamos, Dimension Shifter, y nuevamente este Destroyer Phoenix Enforcer. Y bueno, vamos a seguir Garden Rose Flora, Twin Saber, Su Ship. Branded Bond, le vemos dragón y otra Ghost Bell. Bien, usar Tron, Amber Sage, Daphne, Threshold Board, Scrap Raptor. Y perfecto, otra Droplet, muy bien. Seguir, otra vez la Ghost Mona, Dragon Larp, Heritage of Life y Mundo Pequeño, muy bien. Bueno, vamos a seguir, Bunkan Sushi, Sari, Shuan Sixar, Earth y perfecto, con esto ya contamos nuestra tercia. Pendulum Treasure, Sonaba Long Daphne, otro nivel, Heritage of Life y Triple Gate Kit, bueno muy buena esta latita listo vamos con la que sigue heavy metal Foes Kakui Fustri Run God, War Rock y Troubleson empezamos con la Val Paleozoic, Armet Sage, Nibiru, God y Dragón Armado Nivel 7. Vamos a empezar con Nacred, Gran Marín, Aclamación, Dragón Sfinge y Greater Polimerización. Ya estamos por terminar. Una pensaber, synchro overtake, I meet you y Albert Jester of Despia otra vez. Synchro transmisión, Drop Trix Vesiclo, Goku, y Finishing Move, Pharaonic, Guardian, Sphinx, Cremation y Troublesoni. El juez de la barrera de Hielo Tree, Paleozoic, Miradora, Dark Eye. Y dragón armado Thunder nivel 7. No muy buena esta lata, pero bueno. Así pasa. Algunas salen muy buenas, otras no tanto. Bueno, ya me salté estas dos. Natural, Danger Zone, Magic Keyboard, Macrave. La Bestia. Shift de Branded Bond y perfecto. Esta es la que estábamos buscando otra vez. Propos Puflas, Paleozoic, Cularia, bebemos Dragon, Trish Oldborn y Despian Quartis. Bueno, vamos a continuar. Scrap Raptor nuevamente, Dark Honest y Albert Jester of Despian. Listo, pues ya llegamos al final. Entonces, en general, pues lo que hemos visto es que, pues bueno, hay latas que vienen muy mal, la verdad. Esperemos que nunca les toque una así. Pero pues hay latitas que traen bastante buena suerte. Entonces vamos a avanzar con nuestro último team y bueno vamos a abrir con un Lord of the Impression vamos a seguir Frost efecto Light un oscuro máquina en clasper y perfecto y bueno el último mega pack listo Explora Jarmet Sage Masquerade Blazing Dragon Verbron Dark Ruler No More Y nuestra última secreta Va a ser Greater Polymerization Listo, pues ya estuvimos revisando qué fue lo que nos salió y vamos a hacer el recuento Rápidamente, solo de las secretas Para no alargarnos tanto Entonces vamos a empezar con eh, Small World, Dual Tower de brains estas tres solo nos salió una en estos dos cases entonces tiene un ratio bastante bajo nos salieron dos cross out designator también nos salieron dos forbidden droplet también un ratio muy bajo tres este flanderis Magnific magnificent magnificent y pues nos salió nuestra tercia de la tercia y pues nos salió también nuestra tercia de lightning storm que pues eso es bastante bien luego vienen los rediffusion 4 y pues aquí, ¿qué onda con Ami? O sea, nadie quiere esta carta. ¿Por qué? ¿Por qué imprimes tantas? Pero bueno, no importa. Después de los monstruos nos salió un kit. Después nos salieron dos ash. También trae un ratio bajo. Dos ogres snow. Dos eclesias. Dos, eh, no, de estas fueron tres. Bell. También tres rox, rose, dragon. Tres dragon thunder nivel 7. 4 dramaturgos of Despia 5 de estos la verdad esta sí está bien que la imprima bastante Konami es una carta muy buena y muy utilizada 5 y que anterior estaba súper cara también 5 de Albert Jester of Despia también considero que es bueno es una por bueno hay muchos jugadores que pues, que pues esta es una, una pieza principal de la estrategia de Branded entonces, pues muy bien y pues bueno vamos a pasar a lo que son las fusiones solo nos salió un, un Destroyer Phoenix Enforcer también un Albion y nuevamente, que onda con Ami? o sea de 2, 4 6 Quartis, que pues todos saben que nadie quiere esta carta, incluso algunas estrategias Branded no la llevan entonces pues bueno queremos los ratios mejoren o a ustedes les hayan salido mejores dos de este de Rainbow Bridge of Salvation y pues bueno vamos a pasar a los Link que nos salió la este, la diosa del inframundo muy buena carta un montón de trouble Sony que estas de hecho también salían bastante en la expansión pero bueno dos este Rudy Rose Dragon y por último la más difícil de todas Draytron, no Beta Fasnir. Y por último vamos a pasar a lo que es la favorita y en esta ocasión voy a escoger a la diosa del inframundo, ya que es una carta pues que bueno, tal vez no he visto mucho juego competitivo, pero yo he estado buscando y la verdad es que el arte también me parece muy muy bueno. Como pueden ver, pues tiene un ratio muy bajo, solo en estos dos cases nos salió una de ellas. Y pues déjame en los comentarios cuál fue tu carta favorita del Unbox o de los productos que has destapado. Así es que mucha suerte y hasta el próximo Yugi Unbox.